Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar esta típica sesión de comunicaciones. Lo primero que queremos deciros es, los que no hayáis salido de la sala, si no tenéis una etiquetita similar a esta, por favor, salid por esta puerta de la derecha que os dan una a nuestros compañeros, porque es imprescindible para la dinámica que vamos a desarrollar. ¿vale? Entonces, los que no tengáis etiquetita, por favor, salid a por una. Y los que tengáis etiqueta, pues os vamos a ir explicando qué es lo que vamos a hacer. Este año hemos querido innovar en las sesiones de comunicaciones también y nos hemos arriesgado a hacer una dinámica que esperemos que os guste y que, y que aprendamos mucho unos de otros. Bien, el, la dinámica va a ser en paralelo aquí en presencial y los que están en casa por Teams. Entonces voy a explicar primero cómo vamos a hacer la dinámica aquí Después José Luis va a explicar cómo es la dinámica para los, de, para los de Teams y daremos comienzo a la misma. Ya que estamos aquí, os queremos presentar a, a Mari Carmen Gertrudis y Antonio Huertas, que son dos de los coordinadores de área de las comunicaciones que habéis ido entregando. Mari Carmen de Comunicación y Antonio de Educación. ¿vale? Nos van a estar aquí dinamizando junto con José Luis y conmigo la, las actividades que vamos a hacer. Bien. ¿Para qué es esta, esta etiqueta con una palabra clave? En Las comunicaciones que tenemos en esta sesión hemos agrupado aquellas que están relacionadas con metodologías educativas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido etiquetas con algunas de las metodologías educativas que salían en esas comunicaciones. La dinámica consiste en lo siguiente. Cuando terminemos de explicar todo y no antes, porfa, nos vamos a levantar y vamos a tener que buscar a los compañeros y compañeras que tengan la misma palabra que tenemos nosotros. Cuando les hayamos encontrado, nos vamos a buscar un sitio para trabajar y nos vamos a sentar con ese equipo. Antes de nada, os presentáis, decís vuestro nombre, pero sin enrollaros mucho. Solamente vuestro nombre y ya está, que si no, no nos da tiempo a lo importante. Y vamos a dividir el tiempo en dos... Fases. Fase número uno, vamos a contar lo que sabemos sobre la metodología que nos ha tocado. ¿vale? Cuando pasen aproximadamente 15 minutos, os llamaremos la atención y os diremos, bien, ahora que ya sabéis de qué va la metodología, todas las preguntas que se os ocurran, tanto de los vídeos que hayáis visto relacionados, que esperamos por supuesto que los hayáis visto todos, como dudas que os puedan surgir de la aplicación de esta metodología, las apuntáis. Nos gustaría que salieran por lo menos dos o tres preguntas, aunque somos conscientes de que no vamos a tener tiempo de contestar todas, porque tenemos que dar paso a las de aquí y también a las que haya por Teams. ¿vale? Pero bueno, sí que queremos que por si acaso tengamos dos o tres cuestiones que queramos saber más o que queramos profundizar acerca de la metodología que nos ha tocado. Una vez que tengamos esas preguntas planteadas, ahora sí... Los y las ponentes de las comunicaciones que no sabíais que os iba a tocar hacer, además del vídeo que os hemos pedido, os llamaremos para que salgáis aquí e iremos dando paso a cada uno de los grupos, a cada una de las metodologías para que lancen las preguntas que tienen y los ponentes que se den por aludidos porque estén trabajando con ello contestarán amablemente a la pregunta de los compañeros. Daremos paso a dos preguntas de la sala, una de Teams, dos de la sala, una de Teams, para que haya interacción entre las dos modalidades. Y la idea es que al final salgamos de aquí con todas nuestras dudas sobre metodologías educativas resueltas, o al menos las que nos dé tiempo. De todas formas, eh, mientras vayamos a ir desarrollando la dinámica, os vamos a ir contando los pasos. ¿vale? Os vamos a ir diciendo, ahora os levantáis y os juntáis, ahora habláis de esto. Y así os vamos eh, también controlando un poquito los tiempos y os vamos dirigiendo. ¿Bien? ¿Más o menos ha quedado clara? Estupendo. Pues, eh, doy paso a José Luis, que va a contar para los que están en Teams cómo vamos a hacer la dinámica. Gracias. Bueno, en primer lugar, no os agobiéis si no habéis visto los vídeos, no habéis visto todos los vídeos. <risa> vale. Sobre todo que esto sea un espacio, de, como ha dicho Irene, de reflexión en torno pues, eh, a las metodologías. Si alguien ha visto los vídeos, pues también nos puede ayudar para luego concretar esas preguntas. Eh, la forma en la que vamos a actuar la gente que esté en Teams, esté conectada de manera online, va a ser muy similar a lo que ha comentado Irene. Eh, aquellas personas que estéis en casa, en la oficina, donde estéis, eh, directamente se os va a llevar, no tenéis que hacer nada, se os va a llevar a una sala eh, de Teams. En esa sala, ya el nombre de la sala viene con el nombre de la metodología ...que se os ha sido asignada. Aquí en presencial hemos dado un papelito... ...pero allí el nombre de la sala va a tener ya ese título. Seréis entre unas 15-20 personas por sala. Y de igual forma que ha dicho Irene que vamos a hacer aquí... ...igual en, en, de manera online. Eh, dedicaremos 15 minutos más o menos a reflexionar... ...a debatir sobre el tema que nos ha tocado... ...y luego otros 15 minutos para plantear alguna pregunta... Una vez se termine el tiempo, eh, saldréis de las salas, se os expulsará de las salas automáticamente, y eh, una persona, el que se establezca dentro de Teams como el coordinador o coordinadora de la sala, tiene que quedarse con las preguntas que se han pensado entre todas. Y eh, después, a través del el chat, que es de preguntas y respuestas, tenéis que escribir ahí la pregunta que queréis hacer. Y de ahí iremos dando paso eh, a cada una de las, de las preguntas pues conforme al, a la etiqueta que se nos haya sido asignada. ¿De acuerdo? La forma va a ser similar y de igual manera pues que vamos a estar dinamizando en, en, en presencial, trataremos también de estar dinamizando en, en online, en Teams. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna duda. Si no hay dudas, pues... No, no, no. Se me olvidó decir que para los grupos que creéis aquí en la sala, por fin, designéis a un representante que será el que lance las preguntas después a los ponentes. ¿De acuerdo? Estará Ruth por ahí con el micrófono cuando vayamos dando la palabra a cada uno de los grupos y el representante que lance la pregunta. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues como ya sabéis que el movimiento es bueno para el cerebro, ya os podéis levantar y buscar a vuestro equipo. A ver, pues. Vamos a hacer un recuento rápido a ver si estamos todos y todas con equipo, ¿vale? Venga, a ver. Y así si alguien tiene una etiqueta, o sea, cuando yo lea el nombre de la metodología, que levante la mano el grupo y así vemos que están todos. Si alguien está por ahí perdido, que no ha encontrado grupo, que se una al grupo de la etiqueta, ¿vale? A ver. Venga, cooperativo. Muy bien. Colaborativo. Serious Game. ¿Retos? Somos dos. Bien. ¿No hay nadie más de retos? ¿Solo dos? Vale, los que lleguen tarde les unirán con vosotros, así vais haciendo más. ¿Proyectos? ¿Flip Learning? ¿Simulación? ¿Juegos? Casos? Gamificación? Problemas? Ok. Pues a debatir. Role playing. ¿Y nomás? Ok, pues no la tenía aquí, pero role playing. Estupendo. Venga, gracias. Pues ahora a debatir nos vamos pasando y nos vais preguntando dudas si tenéis, ¿de acuerdo? llamar y que se vengan aquí a nuestra vera por favor son los ponentes de comunicaciones los que han presentado comunicaciones que os enviamos el correo que esta era vuestra sesión entonces acercaros sin miedo que no mordemos muy bien, muy bien. Los representantes de los grupos, no. Los que vais a hacer las preguntas de vuestro grupo, no. Son los ponentes de comunicaciones. Los que queremos aquí. ¡Hombre, qué guay! Muy bien. Gracias. Bueno, ¿ahora estáis preparados? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a nuestros ponentes y nuestras ponentes de comunicaciones que ahora eh, se lo vais a poner difícil porque hay preguntas por ahí bastante chungas. Entonces, voy a sacar a, a la así uno, ¿vale? Y empezamos por aquí y ha salido casos que estaban por ahí. Muy bien, pues, eh, ¿quién es el representante? Esperaros que va Ruth antes de hacer la pregunta. ¿Quién va a hacer la pregunta? Vale, van a hacer una pregunta y ahora el juego es el siguiente. De aquí los las que estáis, quien se sienta eh, identificado o aludido así como por alusiones, que levante la mano, yo me acerco, le doy el micro y que conteste. vale Tranquilos, tranquilas, que no es un examen, no vamos a poner nota ni os vamos a quitar la comunicación ni nada. Si os veis en apuros, si veis que un compañero o compañera están en apuros, alguien puede salir a echar una mano. vale Vamos a colaborar en este tema un poquito. Ya, ya me callo. Sí, eh, simplemente vamos a ver, eh, partiendo de la base que no eh, tenemos un desconocimiento acerca de, del estudio de, basado en casos, eh, nos resulta bastante familiar eh, con respecto al aprendizaje basado en problemas. Entonces, queríamos saber si alguien nos puede explicar los matices que diferencian el aprendizaje basado en problemas con el aprendizaje o el estudio de casos en concreto. Vale, esa sería la primera pregunta. Voluntario voluntaria, por favor. Eh, muchas gracias por tu pregunta. Hay muchos tipos de casos diferentes. Hay casos de ilustración, casos de decisión, casos problemas. O sea, que efectivamente el problema es uno de los tipos de casos que se pueden trabajar. Normalmente, para la docencia, los casos que se utilizan son casos de ilustración porque los alumnos no tienen muchas veces los conocimientos necesarios o la información suficiente para poder resolver un problema. Eso es diferente también del aprendizaje basado en problemas, que es otra metodología diferente al de los casos prácticos. ¿vale? Pero sí que es verdad que existen casos prácticos de problemas en concreto. No sé si te he respondido tu pregunta. Sí, pero tiene que haber, imagino que habrá una fase de aprendizaje a lo largo del desarrollo del estudio del caso. ¿No claro. es así? Uh -huh. El uh -huh. caso normalmente lo que hacen los alumnos es utilizarlo para... Eh, interpretar la teoría o los conceptos teóricos que se han visto en el aula a través de una realidad, de un caso que puede ser real o no, pero que es la forma que tienen de, tras, de trasladar los conocimientos. ¿Pero los conceptos, es condición sine qua non que los conceptos se hayan visto en el aula mm. o hay una parte que se puede dejar al autoaprendizaje? Hombre, por supuesto. A que la, la parte búsqueda que es, de información. Sí, sí, sí, se puede dejar, por supuesto. De hecho, yo creo que tienen que buscar información adicional al caso práctico, claro. por supuesto. Vale, y luego también habíamos pensado si es conveniente si el estudio de casos, eh, con, imagino que hay que hacer grupos, ¿no? Es una metodología que se aplica, se trabaja en grupos No necesariamente, pero es recomendable porque así además potenciamos una competencia adicional que es la capacidad del trabajo en equipo que tan valorada es fuera sí, sí. Con lo cual yo, nosotros por lo menos sí que lo hemos aplicado en grupo de cuatro o cinco personas, consideramos que es el número más adecuado pero se puede hacer de manera individual, por supuesto, pero claro, yo que también lo aplico en posgrado, en máster, que quizás el grupo más reducido a lo mejor lo hago por parejas, pero a mí lo que me interesa es que interactúen y que compartan y por lo tanto siempre lo suelo hacer con al menos dos tres personas. Y en el caso del grado, cuatro o cinco, porque tenemos grupos mucho más numerosos. Y porque considero que además que uno de, de lo que se van a llevar del, del, del uso de esta práctica es el hecho de que interactúen entre ellos y trabajar en equipo que es una cosa que van a tener que, que usar sí o sí después en el mercado laboral entonces sobre la base de su experiencia usted cree que esta metodología es mejor aplicarla en los primeros años de grado más mejor en los últimos años de grado ¿Dónde cree que se está mejor se puede aplicar en, a cualquier nivel ¿Verdad, Irene, que está aquí conmigo, que también lo aplica? Independientemente de la dificultad, ¿no? O sea, nosotros tenemos la... Cap eh, a cada historia, digamos, real o no, que, que le ponemos a los chavales, luego nosotros somos las que formulamos las preguntas. Entonces, bueno, pues adaptamos a lo mejor esas preguntas o la dificultad de las preguntas a, a, al nivel. Sí, sin duda. Eso estará... Evidentemente está ceñido a los contenidos de la asignatura, pero la madurez del alumno para asumir esta tecnología no es la misma en un primer curso... Pues te en un sorprendería o en un cuarto. Pues te sorprendería. Yo tengo alumnos de grado que han hecho casos extraordinarios y alumnos de posgrado, que son sí. que están mucho más preparados que bueno, han hecho... Sí. Y además se lo digo, ¿eh? Le sí, digo, me o sea, sorprendo, me sorprendo. Te puedes sorprender. Porque algunas veces parece que están en un patio de recreo. Por eso te digo que te, te podría sorprender. Que o sea, que José yo no, creo no que... trabaja y, y Pepe sí. Hmm. Y quiero decir, porque claro, todo eso también surge, el trabajo en equipo. Y una equipo cosa a que veces... yo le comentaba a la compañera cuando estábamos ahí reunidas, yo los grupos lo hago voluntario. Es decir, que se unan ellos. Eh, y, pero también algunas veces lo he hecho aleatorio, porque realmente ellos cuando salgan pues sí, al mercado laboral no van a elegir con quién trabajan, <risa> le van a decir con quién tienen que trabajar en equipo o en grupo. y Entonces, es una forma también de que tengan esa, esa gestión del, del equipo, es decir, de la gestión del conflicto, de los que no están de acuerdo, de los que tienen que defender claro. y, y la verdad Superar que funciona, cosas, ¿eh? porque que se está poniendo importante. en el papel de los demás también. Y después, sobre todo porque la nota del grupo es para todos, entonces si quieren sacar una buena nota del grupo tienen que hacer que los demás también trabajen. La cooperación, la colaboración, la confianza en el resto de los miembros del equipo, todo eso es importantísimo que lo potencien y lo, y lo trabajen. Vale, también nos gustaría saber eh, cómo qué sistema de evaluación, eh, los que trabajáis en estudio de casos, utilizáis para dar una nota individualizada a cada alumno. Y... La nota de, de los casos prácticos es para todos, del contenido, porque yo no puedo valorar cómo han trabajado el contenido. Pero en la presentación, bueno, y es que la presentación también, en mi caso también la presentación, porque yo les digo que pueden elegir si, si exponen uno, todos, o, o que ellos elijan para que la presentación, la presentación sea muy dinámica y sea más bonita. Y entonces a veces pues expone uno solo, que tiene mucha capacidad de exposición, porque la nota es para todos y dice: Pues este compañero que expone muy bien, que sea el que presenta. Y la nota es para todos. Sería interesante, a lo mejor, que pusieran todos, pero es que no, no tengo tiempo. Es que, claro, entre la teoría, los casos prácticos, las exposiciones, necesito que sea uno el que exponga o, o dos. Los alumnos no se autoevalúan, los alumnos no evalúan sí, hice, al hice compañero… Una hice, hice una vez una evaluación por pares. Es decir, que la valoración no solamente dependía de mi nota, sino también del resto de los grupos. Que me encontré que estamos en España y todavía sigue siendo España un poco complicado para este tipo de cosas. Y la evaluación por amistad, por envidia y tal, existe aunque ya estén en tercero de carrera. ¿vale? Sí. Y Entonces, cuando tú ves que un grupo pone muy bien y es resto de los compañeros lo han valorado mal, pues... Eh, y así me ha pasado en varias ocasiones, pues no puedo utilizarlo, porque hay otros factores que han influido en esa valoración que no es definitiva. Entonces, a veces lo hago, pero después, para, para incluso para explicarles a ellos, otra práctica más de gestión de recursos humanos, que es la evaluación del desempeño y cómo se debe hacer una buena evaluación que no están haciendo. Me sirve también para eso. Vale, y realmente... Eh, me gustaría bajo tu punto de vista sobre la Bueno, creo que habla más gente, ¿no? De caso yo, encantada, ¿eh? Bueno. <risa> yo aquí te cuento todo. todo. El... Eh, los pros y los contras acerca de cada curso académico, cambiar los casos. Sí, sí, sí, sí. ¿Es? Sí, sí, sí. Si o sea, tienes una evidentemente. pool de casos de donde tirar o... Bueno, en mi caso tenemos una web... Eh, a, a escrito el manual que utilizamos en la asignatura... ...en el que participamos muchísimos profesores... ...de hecho estamos en un grupo de innovación docente... ...en el que actualizamos y mejoramos la web eh, todos los años... Y tenemos un pool de, de casos muy amplio. Y, de hecho, mi obligación es que nunca sea un caso igual que el del año anterior, porque tenemos amigos ¿no? que han estudiado los casos y no queremos repetir nada. entonces mmm, se Claro, se pero si, si en la clase te salen mmm, 20 grupos, 20 casos, ¿20 casos nuevos todos los años? Más, mm. más, hemos hecho más de 20 casos este año. Yo he hecho 17 este año. Y el que viene, otros 20. Sí. Y el que viene, otros 20. Bueno, eh, alguna vez se me ha colado alguno. Del año anterior, no, no, que era eh, muy bueno eh, y lo he tenido eh, que repetir. No, no. Pero también es verdad que a lo mejor en el curso eh, 22-23 no pongo el del 20-21, pero pongo a lo mejor uno del 19 o del 18, ¿sabes? Que voy ahí un poco rotando y actualizándolo. que cargamos muchísimos casos sí, al año. Pero cargamos muchísimos casos al año, mucho, mucho. Somos como, muchos profes también. Somos muchos profesores trabajando. Claro, imagino. De acuerdo, pues muchas gracias. coge una y será la siguiente que hablemos, perdón, coge una y será la siguiente que hablemos. Muy bien, Serious Game. ¿Dónde está el equipo de Serious Game? Pues, ¿y quién es el representante o la representante? ¿Tú, Almudena? Venga, pues ahora te pasa. Mira, te van a pasar el micrófono y haces la, la pregunta. Gracias. Hola, eh, bueno, soy la, la portavoz de Serious Game, me llamo Almudena Macías. Eh, ¿Es en relación a la diferencia que hay entre Serious Game y Gamificación? No sé a quién le afecta. Eh... ¿Sí? Gracias. Buenas. Eh, bueno, soy Nuria Navarro. Eh, a ver, eh, me hace mucha gracia porque es una de las primeras preguntas que siempre te hacen después de que son Serious Game. Eh, aunque parezca que no hay mucha diferencia. La gamificación es coger mecánicas de juego, digamos, divertidas, y llevarlas a otras áreas. Por ejemplo, en tu empresa haces una especie de gincana con tus trabajadores donde consiguen puntos que luego se traducen en pues, un día libre, horas libres o lo que quieras. Eso es gamificación, coger la diversión y llevarla a un sitio donde no la hay, digamos. El serious Game es un videojuego, un videojuego tal cual. Bueno, puede ser un videojuego o un juego de mesa, los juegos serios, ¿vale? No tienen por qué ser digitales, pero siempre que hablamos de Serious Games nos estamos refiriendo hoy en día a videojuegos digitales. Y lo que hacen es que no es solo entretenimiento. Un videojuego busca, un Serious Game busca algo más. Entonces, eh, si hablamos de Serious Game estamos hablando de una categoría genérica, pero podemos hablar de News Game, videojuegos informativos, Edu Game, videojuegos educativos, eh, War Games, videojuegos sobre guerra, hay... Muchos, muchísimos. ¿vale? Tantos como otros géneros en periodismo o en otra cosa. Entonces, eh, si buscamos un videojuego que sea informativo, va a ser un news game. ¿Qué va a ser? Un juego que su principal, eh, y su principal intención es informar sobre algo. Y lo va a hacer a través de un videojuego donde el usuario tiene que jugar para aprender ese algo. ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver con gamificación porque gamificación no tiene por qué un videojuego ni un juego entre medias. Solo esas mecánicas divertidas para hacer algo más interesante. Mientras que el Sirius Game sí es un videojuego. ¿Vale? Creo que con eso se responde. Sí, muchas gracias. Eh, ¿Puedo seguir haciendo...? Eh, bien. Bueno, has puesto un ejemplo de Serious Game, con lo cual me ha respondido a otra cuestión que teníamos. Bueno, te he contado cómo es un Serious Game, realmente no te he puesto ningún ejemplo concreto, si quieres bueno, te pongo. ¿eh? No, no, no, no, eh, me refería, a, eh, bueno, si quieres decir alguno concreto, eh, también, pues ahí lanzo la pregunta. Yo os ¿verdad? cuento uno, por ejemplo, sí. que a mí me gusta mucho, se llama Factitious y creo que está para móviles y todo, y luego sacaron Factitious edición pandemia, de hecho. ¿Qué es? es un juego que te lanza noticias con un headline, una imagen, eh, la fuente del periódico que se supone que lo publica y un poco de la noticia. Y tú simplemente deslizando como si esto fuera Tinder tienes que decir si es real o si es falso, si es un fake news, si es desinformación o si es real. Eh, cuando tú lo decides te dice, es verdad, es, fa es falso o es original, pero además te dice cómo y por qué has tenido que identificarlo como tal. Pues la fuente es un periódico que es de reconocido prestigio o la fuente es un blog de internet que todo el mundo sabe que miente o la fotografía ni siquiera se refiere a esta pandemia, es una ilustración de cuando la gripe española, no cosas así. O eh, sí, hay parte que es verdad, parte que no. Entonces, es educativo e informativo, porque te está informando sobre que las vacunas pues, son buenas, que no dan sida, ni dan cáncer, ni dan nada como se planteó y, por lo tanto, tiene parte informativa para periodismo, pero de parte tiene parte educativa, porque está intentando enseñar a la gente que lo juega a identificar noticias falsas, en este caso, por ejemplo. Que bien he tomado nota. Eh, bueno, ya únicamente, ¿se puede evaluar alguna competencia a través de Serious Game? Sí, ¿se puede evaluar alguna competencia a través de Serious Game? Entiendo que sí, entendemos que sí, eh, pues un poco que me cites, ¿no? que me digas... Claro, a ver, eh, yo en las aulas uso los Serious Game eh, en dos direcciones. Primero, como soy de comunicación y, por ejemplo, tengo la asignatura de info, periódico infográfico, de diseño gráfico, por un lado el diseño de Serious Game, ¿no? que el alumno aprenda lo que es un Serious Game y lo pueda crear. Pero, por otro lado, el propio uso del Serious Game para entender mejor algo. ¿no? Pues, os he dicho, eh, de cara a fake news podemos usar este juego y ayudas al alumno a identificar estos elementos que te deberían chirriar en una noticia. Igual que hay en una noticia, hay en otras mil cosas. En esto ella también puede decirlo porque ella da la asignatura de videojuegos y toca estos temas. Entonces, es cierto que mi área no es tanto eh, crear ese videojuego como ella, pero sí usar ciertos videojuegos. Hay varios sobre... En España hay que decir que no somos muy de Serious Game todavía, está entrando un poco ahora, al menos en creación, pero sí que hay muchos en otros países que podemos usar, sobre todo si los alumnos se desenvuelven con inglés, y hay algunos hay unos muy interesantes sobre diseño, como yo trabajo muchos temas de diseño, que a través de juegos te enseñan un poco, por ejemplo, a tipografías, o a si está centrado o no una cosa y cómo centrarla, o colores, ¿no? Entonces, hay muchos de esos que sí sirven para mi asignatura, por ejemplo, de diseño, utilizarlos, y igual de diseño, pues como digo, hay un mundo de temáticas en Sirius game que sirven para la educación. Y que os invito a visitarlos y a descubrirlos. Una más, la última, solo. Muy bien, muchas gracias. Eh, el escape room educativo, da igual que sea híbrido o que sea completamente físico o, o todo lo contrario, que sea completamente virtual, es un serious game, es gamificación, aprendizaje basado en juegos. Justo te iba a decir, ¿quién es de gamificación? No. <risas> Porque el Porque escape room… Es más gamificación. Estás introduciendo las mecánicas de un juego en algo que no tiene sé por qué serlo para. ¿Se puede llegar a convertir en un serious game? Pues sí, obviamente, pero es más gamificación que serious game. En este caso, el Esquerruna, así que lo voy a dejar para el turno del otro compañero. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Nuria. Coge una que ahora vamos a dar paso... Teams. Vamos a dar paso por Teams a la sala que ha estado trabajando, retos. Entonces No sé si los compis pueden... Yo. Retos. Yo. No, no, no, ahora es por Teams. Claro, ahora van a preguntar. Los que han estado trabajando en retos en Teams preguntan. Bueno, buenos días. Por Teams nos preguntan, el grupo de retos, si los retos tienen que ser soluciones o problemas reales o ficticios. ¿Soluciones a problemas reales o ficticios? Bueno, ¿alguien de retos? Por favor. Alguien que se atreva. Hombre, alguien tiene que haber aquí que se atreva a contestar esa pregunta. Por fin. No. Venga, gracias. Hombre, valiente. Gracias, gracias. Eh, bueno, yo no he hecho digamos, mi comunicación sobre retos, pero en principio diría que lógicamente se pueden plantear retos, tanto ficticios como reales y supongo que un reto real puede enganchar más al alumno porque digamos, que puede plantear eh, un aspecto que realmente se puede presentar en su problemática profesional futura, etc. También dando la posibilidad del ficticio, lógicamente, de enriquecer esos retos con otras variables y componentes. Vale. Y nos pregunta la siguiente pregunta es si, ¿sí, siendo reales, conviene o no que sean de actualidad los retos. A ver, es que la respuesta muchas veces a todo es depende. Depende de lo que quieras trabajar. Supongo que si es de actualidad les puede enganchar más también a los alumnos, pero un reto de algo que, por ejemplo, un reto que fue, pues no sé, pongamos algún ejemplo, eh, a nivel económico que se planteó, en una crisis económica acontecida hace años, pues también puede suponer dar ese contexto histórico y plantear pues, en el aprendizaje, en la enseñanza de, de lo que fuese, de un tema digamos, no actual, un reto en esa perspectiva para que se formasen sobre ella, leyesen, en fin. Se pusieran en la piel de hace 40 años, por ejemplo. Vale, y luego también nos preguntan si se puede llegar al extremo de que la metodología se haga realidad y solucione un verdadero problema. Eh, bueno, supongo que lo ideal, claro, es que se llegue a resolver ese, ese reto y la metodología, eh, que se haga real. No, no he entendido muy bien esa parte. Sí, dice que la metodología se haga realidad. Digamos que sí, que supongo que lo que tú plantees para, para resolver ese reto, luego tuviese una aplicación real. Supongo que el conocimiento aplicado, siempre vamos a buscar sí. esa, esa máxima. Vale, y luego para finalizar es ¿cuál es el número adecuado de alumnos para solucionar un reto? ¿Y cómo evaluar la participación e involucración del individuo dentro del grupo? Bueno, volvería con el depende. Eh, pues a ver, diría que va, va a depender mucho del reto, ¿no? Como si nosotros tenemos que hacer cualquier cosa conjuntamente y decimos, tenemos que mover este coche, pues dos, entre dos no vamos a ser mm, capaces, pero si sí decimos, bueno, pues con doce a lo mejor sí podemos moverlo. Pues supongo que dependerá mucho de la, de la dificultad del reto, pero eso hay que probarlo en el aula. Muchas gracias. ¿Coges el siguiente, porfa? Role-playing. Role-playing. Qué bien. ¿Equipo de role-playing? Sí, o sea, pero... Me, me a ver, la principal duda que teníamos era la diferencia entre el role-playing y la simulación. Eh, a la, bueno, la, Las sutilezas o las diferencias, en, eh, sobre todo porque lo estábamos viendo en el campo de las ECOES en salud, que se aplica mucho la simulación con actores y demás y si se podría considerar eso role-playing o no, si alguien nos podía resolver esa duda. Bueno, pues, a ver, nosotros desde terapia ocupacional en concreto, pero bueno, en realidad en Ciencias de la Salud, trabajamos mucho ambas cosas, tanto la simulación como el, el role-playing. Yo creo que Sí, es verdad que ahí hay un matiz un poquito complicado, pero el role-playing eh, lo que implica es que el propio alumno es el que, o entre los alumnos, son los que se ponen en el papel y entonces experimentan tanto, bueno, se ponen en el papel del profesional y en el papel del, del propio paciente, en nuestro caso. Mientras que la simulación es una técnica o un método de evaluación también que le va a ayudar al, al estudiante adquirir determinadas competencias que son más puramente clínicas o preclínicas. Yo creo que estaría ahí sobre todo la diferencia. No sé si algún compañero más quiere aportar. Muchas gracias. Además, creo que nos has contestado otra duda que teníamos y era si el role playing eh, estaba únicamente orientado a competencias transversales o principalmente a competencias transversales o también iba orientado a competencias específicas. Creo que ya eso lo has aclarado. Y la otra pregunta que teníamos era, ¿cómo de libre ha de ser ese role-playing? O sea, ¿cuánto debe guiar el profesor para que la cosa no se vaya de madre y acaben saliendo cosas que no es lo que estás buscando? Qué complicado. Bueno, sí, es cierto que hay que dejar al, al estudiante que, que desarrolle su, su rol en ese que se le plantee, ¿no? Pero bueno, para eso el profesor tiene que estar eh, pendiente porque... Bueno, a nosotros nos, bueno, nos suceden muchas situaciones, como podéis contar todos en, en, vuestra, en vuestra experiencia, pero bueno, cuando ya vemos que no tiene mucho sentido si está haciendo una entrevista a su compañero y le está haciendo preguntas que es que no proceden, entonces ahí es cuando intervenimos y de ese modo también están aprendiendo, ¿no?, porque están aprendiendo a cómo deben de comportarse o, cómo de, o incluso interrumpimos para que se analicen realmente cómo se están comportando en esa situación, ¿no?, para que vean cuál es el fallo o si lo están haciendo correctamente. Entonces, sí hay que intervenir, pero también hay que dar algo de libertad. Sí, eso era todo. Sí. No, no, que te toca. Ah, no, es verdad, tú has contestado, cierto, es que me ha despistado la colocación, lo siento. Bueno, muchas gracias por tus respuestas. Venga, elige uno. Proyectos, venga, un clásico. ¿Dónde están? Os llevan el micro y ahora, bueno, ahora igual os pegáis para hablar. Hola, pues nosotros hemos estado aquí debatiendo un poco porque estábamos bastante despistados con a qué se refería el aprendizaje por proyectos, ¿no? Eh, nos hemos ido al aprendizaje servicio, al aprendizaje basado en problemas... Y al final, bueno, pues teníamos un par de preguntas que son sobre el origen del proyecto, si viene un poco determinado por el profesor, por el docente o por los propios estudiantes. Y luego un poco realmente, bueno, pues sobre una cosa que nos interesa mucho que es la evaluación. ¿no? Si hay que hacer comparación entre grupos, si se compara con otros años, cómo se mide el aprendizaje real que tengan con este tipo de metodologías. Y ahí están. Venga. Bueno, eh, nosotros llevamos ya tiempo utilizando aprendizaje fundamentalmente basado en proyectos. Eh, los proyectos los plantea el profesor. Son, digamos, un enunciado relativamente largo, seis o siete folios, describiendo lo que el alumno tiene que hacer en un tiempo de aproximadamente dos, dos semanas o tres semanas. Eh, con respecto a la evaluación hemos probado distintas cosas y de hecho la comunicación que, que hemos transmitido aquí es, explica alguna de ellas. Eh, digamos que, que lo que más nos convence con el paso de los años, más que la propia evaluación de los proyectos en sí mismo, es ver cómo se refleja lo que han aprendido en los proyectos en una evaluación global que evalúa eh, digamos, pues lo que al final el alumno sabe hacer. Siempre los proyectos son para enseñar un aprendizaje práctico, es decir, que el alumno sea capaz de realizar cosas y entonces esa es la prueba que le hacemos. No, no tanto calificamos su proyecto, sino que le decimos, bueno, pues ahora vas a tener que hacer lo mismo que has hecho en el proyecto, hazlo. Entonces es un examen de tipo práctico que es el que lleva a la calificación, más que el propio proyecto en sí mismo, que normalmente sirven para mejorar las notas o algo así, aunque hemos pasado por distintas formas de evaluar. Hola, eh, yo quiero añadir porque en nuestro caso los proyectos eh, ocupan todo el cuatrimestre entero. Eh, es una idea que se propone el primer día de clase y les permitimos a ellos elegir el problema que quieren resolver. Evidentemente ellos nos dicen qué van a resolver y cómo al principio para ver nosotros pues, que es algo viable en, en los meses que tienen durante la asignatura, pero les damos a ellos la oportunidad de elegir dentro de las cosas ...que tienen relación con esta asignatura, lo que quieren hacer... ...pues para darles un poquito la motivación de que sea algo que les llama la atención... ...que les gusta, que han querido probar en algún momento y no han tenido la oportunidad, etc. Y en cuanto a la evaluación, en nuestro caso lo que hacemos es que juntamos a todos un día... Eh, ...y este año estamos pensando incluso en juntar todos los grupos un día... ...y hacerlo en tipo congreso. Entonces nos exponen sus póster y hacemos una evaluación los profesores más o menos con una rúbrica en plan de pues, eh, consecución de objetivos cómo han hecho la presentación oral el estilo del póster, etcétera etcétera y luego entre ellos también se votan los mejores póster y hay una componente en la que ellos tienen que participar también y así pues, se implican un poquito más, sobre todo en aprender un poquito lo que han hecho los otros compañeros porque si no nadie se leería lo que han hecho el resto Gracias, Gracias. ¿Iba primero Teams? Vale. Pues ahora, después vamos con cooperativo, pero antes Teams. Cooperativo. No tenemos ninguna... pregunta. ¿Ni Un segundito, sí. Pues ya que estamos y no aprovechamos cooperativo. Tenemos de no? colaborativo, pero no... ¿No hay ninguna? ¿Hay colaboración? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? Vale, sí lo hemos encontrado aquí. Vale. Eh, pues eh, nos preguntan cuál es la diferencia práctica a la hora de plantear una actividad como docentes entre trabajo colaborativo y Trabajo cooperativo. En teoría debería contestar el de cooperativo, que no sé... Pero si quiere contestar el de colaborativo también. Sí. Bueno, eh, es pregunta clásica ¿no? <ríe> en estos temas. Eh, realmente lo cooperativo, eh, desde el punto de vista teórico, implica que haya, en principio, una búsqueda ¿no? de una interdependencia positiva en el caso de los, de los estudiantes. Eso significa que tiene que haber un esfuerzo desde el principio en el proyecto para que todos trabajen de manera conjunta, para que puedan realmente plantearse objetivos comunes, para que puedan realmente pues, retroalimentarse ¿no? en, el trabajo, en el trabajo en equipo. Hay mucho énfasis también ¿no? en, la, en, digamos, en el acompañamiento que hace el profesor en ese proceso, de forma de que realmente se consiga ¿no? esa sinergia esa integración realmente del equipo ¿no? digamos que quizás en lo cooperativo siempre ha intentado ir un poquito más allá pero bueno, esto insisto es, es un ideal es un ideal teórico, eh, luego en la práctica realmente tenemos que hacer muchísimo esfuerzo por acompañar a los grupos, por eh, realmente ¿no? hacer una especie de feedback sobre el trabajo que están haciendo y también que ellos tengan la oportunidad no, de, de, no solamente de autoevaluarse, sino de evaluar a los compañeros, que en ese sentido ya lo hemos hablado aquí, algunos de los, de los ponentes, es un, es un tema bastante complicado, pero siempre y cuando queremos eh, digamos, desarrollar competencias más transversales, como puede ser el trabajo en equipo, pues es bueno que se acostumbre desde desde el principio, digamos, de de los grados a pues a saber que digamos, hay una responsabilidad conjunta y que ese resultado es de todos, ¿no? y que se ha logrado y que se ha esforzado para que se consiga todos. Pero bueno, insisto, es un trabajo de ir muy, muy, muy pegado al grupo, muy estar atento a ver qué pasa, muy de escucha también porque se acercan muchos te lo dicen, no pues tenemos dificultad ¿no? para resolver esto porque hay un compañero que tal, es decir, estar muy atentos también a lo que dicen no y acompañar, insisto, desde el principio hasta el final para que se consiga ¿no? esa interdependencia. No es fácil, ¿vale? pero se puede conseguir. Vale, la siguiente pregunta es, ¿es importante definir a priori por el la docente, el papel que desempeña cada uno de los integrantes del grupo? ¿Que es, ¿Es importante definir a priori el papel de cada uno de los integrantes del grupo? Bueno, eso depende, como hemos dicho aquí, dependerá un poco de los objetivos que tenga la actividad, ¿vale? Yo, por mi parte, suelo dejar que ellos elijan, ¿vale?, los roles. Eso dependerá un poco, insisto, de la actividad que, que vayas a llevar a clase ¿no? En, ese, en ese momento, con el tema sobre el cual estén trabajando, pero darles la oportunidad, la oportunidad de que elijan, pues también les ayuda a asumir un rol ¿no? dentro del grupo. Entonces yo creo que es importante ¿no? que haya esa, esa participación digamos voluntaria ¿no? y que también les ayuda la motivación acerca de la tarea. Pues esto es un tema, yo por ejemplo les doy que elijan los temas. ¿no? Si, cuando ya eligen los temas, ya ellos se posicionan realmente ¿no? y si incluso les dejo la oportunidad de que ellos propongan temas, de que realmente lo piensen y que a partir de ahí, ¿no? desde la motivación más intrínseca se puedan involucrar en las tareas. Vale, y luego por último preguntan cómo medir el grado de aprendizaje individual de cada uno de los participantes del grupo. ¿Cómo, ¿Cómo medir el grado de aprendizaje individual? Es complicado. Sí, bueno, a ver, hay... Ya sabéis que bueno, todos intentamos múltiples fórmulas ¿no? para hacerle seguimiento a esto. Yo uso la coevaluación, ¿vale? en el caso de, de las evaluaciones más grupales, el trabajo grupal. En el aspecto individual, pues eh, hay... Una parte, digamos, que tiene que ver con, obviamente, lo que ellos hacen en los exámenes parciales y preguntas y trabajos voluntarios, ¿vale? Luego eso se complementa con lo que hagan, digamos, en, en equipo ¿no? y en trabajo en equipo. Es buscar diversas fórmulas de no quedarte con un único ítem, digamos, de evaluación, sino como combinar ¿no? esas posibilidades para tener más indicadores. Yo creo que mientras más indicadores tenemos, eh, pues más información también vamos a tener. Perfecto, no, no hay más preguntas. Gracias. ¿Y aquí hay alguna más pregunta de cooperativo? ¿Nada? <risa> vale, pues coge. Ah. Casualmente. Pues colaborativo. <risa> sí. Bueno, hablar y signar a la vez. Eh, en el grupo, en el grupo, en... <risa> ah, bueno. bueno, en el grupo un poco con, lo, como con el tema de cooperativo, la diferencia en qué es colaborativo y qué es cooperativo, pues que nos la explicarais más en concreto, pero ya se ha hablado un poco de eso y también la creación de grupos, si es mejor hacerla de forma aleatoria o que ellos elijan su grupo qué intervención tienen los profesores en ese sentido y no recuerdo y la forma de evaluar también luego al equipo y de forma individual. ¿Se anima alguien por aquí? Yo no soy de cooperativo pero lo uso bastante. Eh... Lo primero es que eh, los grupos deberían ser, para su buen funcionamiento, lo más heterogéneos posibles, porque se trata de que el propio grupo sea capaz de nutrirse con aquellas habilidades y competencias que a cada uno de los miembros se le da mejor. Entonces, la formación de los grupos, eh, cuanto más heterogénea sea, mucho mejor y hay muchísimas dinámicas para hacer grupos eh, heterogéneos a principio de curso, que esos sean los grupos bases con los que se va a trabajar todo el año y luego en pequeñas píldoras si se hace aprendizaje cooperativo pueden ser grupos aleatorios, pero los grupos bases sí que deberían tener eh, diferencias entre ellos y tener los roles bastante definidos para que el propio grupo se pueda nutrir. Y luego la otra era… La de evaluar. Ellos deberían llevar lo que se llama, bueno, eh, depende de la literatura, lo llaman de una manera u otra, pero es eh, como una especie de cuaderno de trabajo donde todas las actividades eh, que van realizando no solamente se van eh, evaluando con la rúbrica que tienen, sino que también van evaluando lo que se llama la cooperación. Porque, claro, si nosotros hacemos aprendizaje cooperativo, no solo tenemos que evaluar los resultados de aprendizaje ...de los contenidos curriculares. Tenemos que evaluar también la cooperación y tenemos que tener rúbricas para evaluar esa cooperación y es mejor que se evalúen ellos siendo conscientes de la participación y del aporte que cada uno de los miembros ha hecho en el grupo. Simulación. ¿Quién tiene por aquí simulación? Que antes estábamos allá abajo, pero me he venido aquí porque soy ahora ya la única representante. Y parte de las preguntas no las han quitado porque nosotros teníamos como duda la diferencia entre el role playing y la simulación, pero ya no la habéis respondido muy bien. Otra de las cuestiones que teníamos era si es necesario explicar previa a la realización de la simulación la teoría o con una pequeña explicación sería suficiente. Bueno, yo os cuento la, la experiencia ¿no? eh, dentro de terapia ocupacional y fisioterapia que hacemos prueba, prueba eco en, en ciencias de la salud, además de otras titulaciones de, de ciencias de la salud. Bueno, eh, realmente la prueba hay que explicarla porque, claro, hacer una simulación en diferentes escenarios clínicos ...es complicado para el estudiante, normalmente se, le, le genera mucha incertidumbre... ...sobre todo porque además es una prueba de evaluación al final del grado... ...de toda la carrera, de diferentes conceptos, también de competencias transversales... ...de relación, de comunicación, entonces sí que eh, se hace un proceso formativo en la asignatura... ...en el que tienen determinados seminarios en, les, en los que se les explica ¿no? cómo enfrentarse a la prueba en general... Eh, cómo se podría montar un escenario, qué se van a encontrar, eh, cómo puede ser eh, un escenario con actor o con actriz, si, si es un vídeo, si tienen que resolver un caso, básicamente cómo sería el funcionamiento, si se les va formando a lo largo del curso, porque si no acabarían totalmente perdidos. Muchas gracias. Y además ya me has respondido a otra de las cuestiones, que era si se podía evaluar todo tipo de competencias, solamente específicas, transversales, pero ya lo has respondido. No, sí. Eh, y una última duda sería, ¿cómo se aplica al contexto real? Que parte de ello ya la estabas respondiendo, pero... Sí, bueno, en los escenarios de, de las pruebas ECOE eh, tocamos temas de actualidad y temas que no son de actualidad. Digamos, temas clínicos en los que la persona, eh, el profesional de ciencias de la salud, se va a tener que enfrentar. Problemas eh, de salud, por supuesto, que tienen que resolver a nivel de evaluación ...o a nivel de terapia, pero también a nivel de comunicación, por ejemplo... ...o nivel de relación o complicaciones en el sentido de... bueno puede, ...puedes tener un, una persona que tenga una dificultad... ...a nivel de, de relación conductual, cognitiva, etcétera... ...y por lo tanto tú tienes que adaptar tu sistema de evaluación... ...o tu forma de intervenir, entonces todo eso se evalúa... ...hay un cuestionario, el, el actor o la actriz lo puede hacer... ...el profesor que está evaluando lo puede hacer... Eh, entonces, bueno, sí que se atiende a toda, esa, a toda esa parte transversal. Y ya la última, esta vez sí que sería ya la última, las limitaciones que podría tener. ¿Es necesario tener recursos eh, o se puede hacer con, con una metodología mm. y con recursos mínimos? Bueno, yo creo que aquí está, van a estar todos de acuerdo mis compañeras que, que tienen experiencia en el COVID porque ahora Teresa también con el grado de Medicina me pedirá la palabra, eh, los recursos efectivamente son bastante grandes, humanos, y materiales, de edificios, es decir, nosotros por ejemplo, eh, hablo por experiencia, ahora eh, en el caso personal la ecodifisioterapia ocupa en un día un edificio entero con tres plantas donde todos los... Eh, los alumnos de los, dos, de, digamos, de los dos cursos, A y B, tienen que rotar de manera ordenada por unas 14 estaciones en cada planta, lo que requiere que participen aproximadamente 40 profesores, se requiere la participación del personal de administración y servicios y, bueno, es bastante, bastante complicado a nivel logístico. Es como un, un escape room a lo grande. Yo solamente quería añadir que en cuanto a la preparación como ha comentado Paco bueno, es verdad que hacemos muchos seminarios nosotros en terapia ocupacional si habéis visto la, la comunicación hemos incorporado eh, para los alumnos que tenemos una plataforma de simulación de casos clínicos y ahí han estado preparando y un poco ensayando ¿no? y son casos clínicos reales y, y, y es una plataforma interactiva eso supone es un recurso que gracias a que la universidad ha comprado las licencias se ha podido hacer, con lo cual es un, es un gasto añadido. ¿Vale? Bueno, yo simplemente añadir una cosita y es que muchas veces... Ah, ahora ahora me oís. Simplemente añadir una cosa, que muchas veces la simulación se asocia más con algo artificial que con otra persona y el roleplay muchas veces sí que es interactuación entre... ...dos personas que tengan el rol que tengan, ¿no? Entonces, en el caso de la simulación... ...una de las ventajas que tiene... ...es que cuando tú estás utilizando un muñeco... ...o un aparato que simula algo... ...puedes aprender con él... ...y no tienes que aprender con una persona... ...entonces da, da seguridad... ...para poder hacer determinadas técnicas... O, de, ...o desarrollar determinadas habilidades... ...antes de enfrentarte a un paciente real... ...y esa es una de las ventajas que tiene la simulación... ...entendida como utilizar algo... Para entrenarte y que no sea otra persona. ¿Vale? Simplemente era añadir eso. Gracias. Gracias. Flipped learning, clase invertida. Eh, ¿Quién? ¿Aula? Oh, ¿Aula invertida? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, aquí hemos estado discutiendo bastante sobre esta metodología porque había bastantes dudas sobre si es eficaz o, y sobre todo si es motivadora, ya que estamos en una jornada que va un poco sobre eso. ¿no? Entonces, eh, algunas de las dudas iban enfocadas o relacionadas con estas ...con estas dificultades que veíamos a, a la utilización de la metodología. Una es cómo enganchar a los chavales eh, con una metodología que ya desde el principio eh, lo que hace es proponer un mayor trabajo. ¿no? Eh, ellos tienen que prepararse los contenidos y luego en clase pues resolver dudas. Eso sería un tipo de, de, de manera de, de plantearlo. ¿no? Con lo cual... Eh, exige un doble esfuerzo al alumnado que muchas veces vemos que no, que no es motivador. <risa> y cuáles serían, bueno, pues cómo enganchar a los chavales y aprovecho para añadir eh, qué tipo de incentivos para hacerlo. ¿no? Eh... Bueno, en cuanto a motivador, lógicamente se le exige un trabajo previo al alumno y eso eh, dificulta a veces eh, lo que es el desarrollo de la clase. Pero realmente si trabajas unos materiales atractivos con unos vídeos bien trabajados, con una duración eh, correcta y tra eh, trabajando de manera que el alumno pueda ver eh, esos contenidos eh, de manera pausada, realmente los motivas en ese trabajo previo a eh, poder entender bien cada uno de los conceptos y sobre todo la motivación viene en el aula cuando realmente desarrollan y ponen en práctica todo eso ya que una de las cosas que más demandan los alumnos es el trabajo práctico y lo que están es normalmente muy cansados de, de la teoría lo que quieren es ejercicio, es ponerlo en práctica y se pueden hacer muchísimas actividades dentro del aula que, que sirven para, para motivar y para, para enganchar al alumno y la última rama de la motivación viene cuando ellos mismos comprueban después de la clase que efectivamente han aprendido y no tienen que esperar eh, mucho tiempo a un examen o otra prueba, sino que realmente el conocimiento que tenían antes era mucho más escaso del que han conseguido después después de todo, después de desarrollar la experiencia. Muy bien, pues ¿nos podías dar algún ejemplo sobre tiempo de los vídeos, <risa> tipo de incentivos, todo esto que has comentado? Sí, para... el, el tiempo de los vídeos, o sea, normalmente, y al menos es lo que yo he hablado con la gente de, que son más expertos, no, no debe exceder eh, los 10 minutos, eh, ya, ya es un contenido eh, grande. Lo que pasa es que luego eso es, es, es difícil. Yo siempre lo que le digo a los alumnos es que normalmente van a tener mucho más material del, realmente, del que pueden eh, abarcar algunas veces, pero luego todo ese material lo van a ver y siempre, dentro de los cuestionarios que les he dado, han apreciado mucho esos vídeos. Luego, eh, les apoyo siempre con material escrito, desarrollado, con ejercicios resueltos y unos cuestionarios en los que ellos ensayan antes de la clase y después de la clase. Y luego, durante la clase, lo que hago es un Google Lab con cuestiones interactivas en las que responden sobre lo que vamos tratando sobre cada lección. Entonces, bueno, pues hay bastante trabajo. Invertir no es simplemente cambiar... ...el orden de, de las cosas. Porque si tú al alumno le haces ver... de ...que realmente lo que vas a hacer es que pasarle al el trabajo... ...y tú en clase no vas a hacer nada... ...nada más que dejarles eh, hacer ejercicios... No, no, es, ...es algo más. Entonces, bueno, yo dentro de, lo, de la problemática... ...entiendo mucho tu preocupación... ...porque dentro de la problemática... ...la que más me he encontrado ha sido justamente... ...que no abarcaban, no tenían tiempo... A, a, ...a prepararse convenientemente. Entonces, lo que ellos me han dicho es... ...advertirles un poco antes de lo que les viene encima, para que se programen un poco mejor, coordinar con el resto de asignaturas también, de que no esté con, con, no tengan una carga excesiva, que no les coincida con exámenes, que no les coincida con trabajos, todo este tipo de cosas. Muchas gracias. Nada. Iván quiere añadir que nosotros en Lengua de Signos Española 3 la, es difícil utilizar esta metodología, pero la pusimos en práctica y la verdad es que, que, que resultó exitosa. Pues, Por ejemplo, tenemos que explicar teoría sobre la comunidad sorda y a cada grupo que hacíamos en clase le dábamos un tema teórico de, o una unidad teórica del libro, por ejemplo, en algo práctico. Tú tienes que trabajar en una asociación de personas sordas y tienes que sensibilizar sobre el colectivo de personas sordas. Toda esa parte teórica de sensibilización se la tienen que trabajar entre el equipo y luego ponerla en práctica y explicársela al resto de sus compañeros. O, por ejemplo, otro grupo se encargaba de realizar una boda para personas sordas. ¿Qué cosas de accesibilidad tienes que tener en cuenta? ¿Cómo aplauden? ¿Cómo se tienen que sentar? Todo eso lo tienen que trabajar teóricamente, lo tienen que aprender teóricamente y luego trasladarlo en el aula. Eh, es decir, que para ellos resultó algo muy, muy interesante porque esa teoría al final la iban adquiriendo de manera natural sin grandes esfuerzos. Y en cuanto a la motivación, yo creo, bueno, pensamos en general que, que eso les motivó, que se involucraron muchísimo y nosotros dentro del aula estábamos siempre guiándoles y motivándoles si tenían dudas o se atascaban en alguna cosa de la teoría, no la entendían. Y entonces ellos se sentían protagonistas de poder trasladar esa teoría a sus compañeros y, y son un poco nosotros los que les guiábamos en que fuera todo bien. No sé si te he respondido en algo si te, o si quieres añadir algo, Ana, no. Bueno, yo... yo solamente añadir, pues eh, he aplicado esta, esta metodología en una asignatura de primero en la cual mis alumnos vienen con eh, conocimientos muy diversos. Algunos no han dado todas las mismas asignaturas en selectividad, entonces algunos de ellos venían con muchas deficiencias eh, para poder dar la asignatura. Eh, lo que en cursos anteriores me había costado mucho en tener que meter muchos temas de introducción, eh, que realmente lo tenían que haber visto en el bachillerato. Eh, por tanto, perdía mucho tiempo de clase y no podía llegar a los conceptos que realmente tenían que, aprobar, que, que aprender la asignatura. Eh, por lo tanto, con la ayuda de estos vídeos que tenían que ver antes de la clase, eh, les ayudaba a ellos, a todos los alumnos, ponerse al mismo nivel. No a todos los alumnos les costaba el mismo tiempo el ver todos los vídeos y, y entenderlos, pero eh, al final llegaban a la clase más o menos todos con los mismos, con el mismo nivel. De manera que bueno, me quitaba ese problema. Así que, bueno, no. Elige. Juegos. Si tienen en casa pregunta. En casa donde estén. Vale, la primera pregunta de juegos es: ¿Consecuencias de transmitir que lo lúdico es la única forma de aprender? ¿Cuáles son las consecuencias de transmitir que lo lúdico es la única forma de aprender? A ver, es que eso es como una afirmación un poco... Nadie ha dicho que lo lúdico sea la única forma de aprender, al menos yo no estoy de acuerdo con eso, Y ¿eh? mira que trabajo serio, juego serio. Pero que la humanidad aprende más divirtiéndose que con otro tipo de formación, también es una realidad, lo vemos en los niños, ¿no? Entonces, eh, no estoy, como digo, no estoy nada de acuerdo en que esa afirmación sea así, pero hay países ya que trabajan que... Niños de cinco años aprenden álgebra a través de juegos. Y recuerdo cuando tuve que aprenderlo yo que no me enteré de nada y encima, como nos parece un aburrimiento, nos cuesta más. Entonces, no estoy de acuerdo con la afirmación, pero sí que estoy de acuerdo con que lo divertido, lo lúdico, hace que, que al menos haya más interés por parte del alumno o del usuario en entrar a ello, en verlo de otra forma para, al menos eh, como introducción, llegar ahí y luego, si le interesa, o incluso en nuestras clases, seguir a partir de ese juego o de ese videojuego con la parte teórica, quizá más densa, que a lo mejor el videojuego no llega a ello. Pero esa afirmación me parece un poco exagerada. Vale, la siguiente pregunta es: ¿cómo adecuar el juego a los objetivos? No, es que no sé si hay alguien aquí de juego o no, porque esa comunicación te tendrá que ser por otro lado. Pero, bueno, pues yo también, si no. Eh, obviamente, eh, esto es como cualquier otro trabajo que mandamos en la carrera, ¿no? Yo cuando hablo de diseño y les pido que a lo mejor tienen que diseñar un cartel, estoy cogiendo lo que es mi asignatura pensando, tienen que tener en cuenta las tipografías, los colores, la maquetación pues igual que lo busco y es la estructura que pido para ese cartel en diseño gráfico, lo hacemos con un videojuego. ¿Qué pasa? Que el videojuego a lo mejor yo como profesora no lo he hecho, pero hay muchos y entonces sí que puedo buscar ese cuyos objetivos que el propio videojuego, si es un juego serio te lo va a plantear o si es un juego educativo te lo va a plantear, que los skills, las eh, habilidades que el usuario va a adquirir a través de ese juego serio, de mesa o no, son eh, estos, estos que denuncian, ¿no? Entonces... No se trata tanto como cuando tú planteas el trabajo desde cero de buscar esos objetivos y construir ese trabajo para, sino buscar el juego adecuado que vaya a dar esos skills a esos alumnos, ¿no? Entonces, creo que es un poco diferente el profesor eh, cómo tiene que buscar el juego, no tanto cómo construir ese trabajo de cara a. Otra cosa es saber aprovechar el juego que has elegido, efectivamente, o que sea el adecuado, ¿no? Bueno, Yo, eh, simplemente por eh, sumar a lo que comentaba Nuria, eh, yo creo que lo más complejo es encontrar el equilibrio entre la finalidad, en este caso didáctica, y el uso de una estrategia lúdica. Evidentemente, y lo que decía, como comentaba Nuria, una de las, ¿no? Aprendemos a través del juego, aprendemos experimentando y por qué no el juego. En este caso, tanto los videojuegos, es decir, tanto en el caso de los eh, Sirius Games, los videojuegos como los juegos de mesa nos permiten experimentar, nos permiten simular, nos permiten, nos permiten trabajar eh, determinadas eh, competencias relacionadas con eh, la socialización, la adquisición de, de, de competencias, eh, no, solo, no solamente adquirir conocimientos, ¿no? sino bueno trabajar otras, eh, otra serie de, de competencias que tienen que ver con la colaboración, con la cooperación y nos permiten recrear, ¿no? eh, recrear entornos simulados en los que practicar eh, entornos seguros algunas de las cuestiones que estábamos comentando anteriormente. Perfecto. Lo tercero que comentan eh, está relacionado con los mecanismos de trabajo en equipo del profesorado para utilizarlo. La verdad que como lo han lanzado no lo tengo muy claro, pero pone exactamente eso. Mecanismos de trabajo en equipo del profesorado para utilizarlo. Sí, pero, pero no te oigo bien. Ah, vale. Así mejor. <risa> y que la tercera cuestión eh, está relacionada con los mecanismos de trabajo en equipo del profesorado para utilizarlo, para utilizar el juego, entiendo. Es que coordinación del profesorado. No, yo supongo que es como no puede trabajar el equipo, o sea, cómo puede trabajar el profesorado en equipo en este tipo de lo metodología. A ver, yo te voy a hablar un poco de, de la práctica en, ¿no? en una asignatura de, de videojuegos. ¿no? En este caso, los que evidentemente tenemos que trabajar primero desde el punto de vista eh, teórico, tenemos que afianzar muy bien los conceptos que tienen que ver con esa parte, con esa estrategia lúdica, eh, con, las, eh, con el concepto de mecánicas, de reglas, de objetivos y luego, evidentemente, trabajar muy bien también... Eh, el planteamiento, en este caso el planteamiento de, de, de la finalidad del videojuego que van a, que van a crear eh, y por otra parte, claro, necesitamos además, eh, en este caso además en el caso de los videojuegos particularmente, eh, es que necesitamos que los alumnos a una serie de competencias para poder desarrollar al menos, al menos lo que sería bueno, pues un prototipo. De acuerdo Un prototipo eh, que pueda ¿no? que en el que puedan implementar toda esa parte. Es decir Entonces, efectivamente necesitamos un, un equilibrio muy importante eh, entre la parte teórica, el concepto del juego, el concepto de, de mecánicas, de dinámicas, de, de qué es lo que quieren lograr con el juego y después, eh, evidentemente, necesitan una serie de competencias para poder ponerlo en práctica. Y para, bueno, pues además eh, lo que intentamos es que también el resto, o sea, toda la clase participe ¿no? y sea capaz de, de evaluar ¿no? el trabajo que han hecho. Si, si verdaderamente estas estrategias lúdicas, pues en este caso sirven para comunicar estos, ¿no? con esta finalidad eh, que va más allá del entretenimiento. Lo que pasa es que, eh, que sean serios, bueno, yo no creo que sean eh, dos conceptos ¿no? que tengan que estar enfrentados, ¿no? serio y entretenimiento bueno, dependiendo de lo que entendamos por entretenimiento dependiendo, dependiendo de lo que entendamos por diversión Bueno, añadiendo un poco lo que ha dicho ya eh, creo que, claro, cuando hablamos de usar el Serious Game para crearlo en el aula efectivamente hay un problema y es el tiempo y sobre todo las asignaturas mi asignatura va más en torno a diseño, la suya es creación de videojuegos, pues quizá uno de los retos aquí de innovación y que puede salir de este tipo de jornadas es que nos pongamos de acuerdo y en mi asignatura planteemos todo el aspecto visual, todo el aspecto eh, de, de ese storytelling quizá y en el suyo más la parte de programación, pero no da lugar en una asignatura cuatrimestral a llegar a desarrollar como tal esa idea del alumno, pero sí pues lo que dicen las mecánicas, el storytelling, el llegar a plantear si los objetivos que te habías propuesto al crear ese videojuego se van a obtener luego a través de ese videojuego. Ya no solo en el sentido de si el videojuego sirve o no para transmitir información, que creo que no es una, un debate al que haya que entrar ahora porque está muy demostrado, sino en si tu videojuego sirve para transmitir esa información, pero como cualquier otro trabajo o, cual, o cualquier cosa que podamos hacer. Podemos hacer un documental y no transmitir lo que queríamos transmitir. La idea es esa. Entonces, es cierto que en una asignatura cuatrimestral es muy difícil llegar desde cero y terminar creando el videojuego y llegar a testearlo. Pero quizás si nos ponemos de acuerdo en varias asignaturas que cubran primer y segundo cuatrimestre, que tengas un mismo grupo que puedas plantearlo, pues sí que sería ideal. Pero claro, encuéntralo y que coincida para hacerlo. Problemas. Nada, eh, sencillamente nosotros, la verdad es que no teníamos muchas dudas, pero bueno, como, como se han planteado algunas, por, por ir en la misma línea, eh, se ha hablado antes de, de las diferencias entre problemas y estudio del caso, entonces a nosotros se nos ha planteado la duda de la diferencia entre proyectos y problemas. O sea, y además, yo creo que en el apartado de informática también existe mucho esta, esta diferenciación. Entonces, si alguno puede aclararnos... Ya vamos terminando, no os preocupéis. Bueno, nosotros creemos que lo que hacemos son más proyectos que problemas y la idea de por qué creemos que son más proyectos que o aprendizaje basado en proyectos más que en problemas es sencillamente por la extensión de lo que tienen que hacer. Es decir, entendemos que un problema es algo pequeño, corto, que se resuelve a lo mejor dentro de la propia clase mientras que un proyecto es algo que se resuelve a lo largo de varias semanas pero tampoco me considero un experto para definir la diferencia. Yo te cuento cómo lo entiendo yo. Estoy muy de acuerdo, los problemas tienen otra dimensión, una dimensión más pequeña, pero sobre todo el aprendizaje basado en proyectos está muy orientado a la parte de ingeniería, porque un ingeniero cuando sale tiene que trabajar en base a proyectos, entonces, también está muy centrado, o debería estar, en, eh, en la gestión del proyecto, en cómo lo organizas, cómo lo planificas, lo diseñas, y no solo en el producto final, que tiene que ser un producto mínimo viable, debería ser idealmente, eh, sino que también tiene que de, de, tener una componente, o sea, también en la evaluación, de cómo se ha ido gestionando el proyecto. ¿no? El, Cómo el profesor se va dando cuenta de que el grupo está trabajando de manera correcta, está eh, llevando a cabo las tareas como había planificado, con los cambios que se necesiten y demás. Entonces, eh, no es únicamente aportar una solución a un problema planteado, sino que tiene una parte también de organización y de cómo se aborda ese problema desde un punto de vista ingenieril, o sea, en forma de proyecto. Vamos que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. O sea, además, yo creo que la temporización es algo que, que ayuda, sobre todo, a la parte de la organización de, de los propios estudiantes. O sea, yo creo que esa es, eso es un poco la diferenciación. Entonces, teniendo en cuenta que los problemas suelen ser algo que espacialmente lleva menos tiempo, eh, suponemos que va a haber mucho más desarrollo de problemas a lo largo de, de una asignatura en un aprendizaje basado en problemas que en uno en proyectos, ¿cómo creéis que es una buena forma de evaluar todos esos problemas o sea, aquí hemos hablado de, eh, de evaluación por pares hemos hablado de hasta defensa de los mismos eh, hemos hablado de diferentes formas de evaluación pero claro si tenemos 20 problemas que podemos realizar a lo largo de toda de toda una asignatura con diferentes estudiantes cuál creéis que puede ser una buena forma de evaluar es que la Resolver un problema no es simplemente… Eh, creo que, que debemos interpretar bien lo que es un problema, no es solamente algo numérico, dar respuesta a, a algo, sino que es también aprender a abordar el problema. Por eso yo la frontera con los proyectos tampoco lo veo muy clara. O sea Realmente en el problema hay, hay distintas dimensiones, distintos estratos, desde el alumno que realmente solamente está acostumbrado a aplicar un algoritmo, a aplicar una ley, a aplicar eh, directamente una ecuación… A problemas algo complejos en los que tienes que plantear una estrategia, eh, tienes, pueden haber distintas soluciones para un mismo problema y tienes que elegir entre la solución que es más efectiva para, para ti. Y luego tienes que aprender de la solución que tú has aplicado a ese problema para poder anticiparte a futuros problemas. Con lo cual hay distintos grados de problemas. ¿Cómo evalúas eso? Normalmente con una rúbrica, una rúbrica de evaluación en la que al menos... en la charla que tenemos esta tarde, tenemos en una rúbrica en la que nosotros eh, podemos estimar normalmente el grado de adquisición de la competencia, siempre desde el punto de vista del de profesor. Luego también hay herramientas de autoevaluación por parte de la propia persona eh, que valora su grado de, de cómo afronta el problema, si tiene autocontrol, si tiene confianza en sí mismo, si... Bueno, pues una, una serie de cosas que, bueno, por eso los investigadores dentro de las ciencias sociales han trabajado mucho, están validados eh, para, para dar una respuesta a todo eso. Pero un problema va mucho más allá de, de un seminario, de un problema numérico. Y, de hecho, los problemas que nosotros diseñamos, intentamos interrelacionar distintas cosas, aplicarlos a una situación real en la que el alumno tenga que hacer el esfuerzo de, de una aplicación y vamos viendo esos, esos distintos niveles o estratos ¿no? que podemos plantear. No, no voy a hacer más preguntas más que nada porque, porque si no nos vamos a ir de tiempo. Gracias. No. Bueno, y ya queda gamificación. Bueno, pues... Yo solo voy a hacer una pregunta, porque tenía muchas dudas sobre gamificación, porque no la había aplicado nunca, y, pero ya me las habéis resuelto todas, la diferencia con juegos, game, todo eso me ha quedado todo muy claro. Así que tengo una pregunta que no tiene nada que ver con las metodologías, pero sí con su aplicación a nivel un poco de coordinación de los grados. Es decir, si empezamos a aplicar muchas de estas nuevas tecnologías, en metod nuevas metodologías de aprendizaje en muchas asignaturas a la vez, se ha hablado un poquito de la carga de trabajo de los alumnos, de cómo podéis combinar eh, diferentes metodologías en diferentes asignaturas. ¿Qué opináis sobre cómo se va a modificar la carga de los estudiantes, la carga de trabajo? Que quizá ahora mismo la medimos mucho mirando los horarios, ¿no? Miramos los horarios, miramos las prácticas, miramos cuándo tienen exámenes y ahí nos hacemos un poco una idea de la carga de trabajo. Pero si empezamos a mandar mucho trabajo, clases invertidas, aprendizaje por proyectos, en muchas asignaturas a la vez, o si... También la pregunta de aprendizaje por proyectos en varias asignaturas a la vez durante un mismo cuatrimestro, incluso durante un mismo curso para los estudiantes. Entonces, ese tipo de, de coordinación como profesores en nuestras asignaturas yo creo que está muy bien, pero quizá tenemos también que salirnos un poco, mirar el plan de estudios completo y ver eh, dónde tiene más sentido. No todos podemos hacer lo que a lo mejor más nos gusta o nos parece más interesante… ¿Cómo lo deberíamos estructurar esto? Es un poco una reflexión más general para todos, quien quiera contestar. Yo quiero hacer un comentario y luego dejo otro. Eh, creo que se nos olvida a veces que nuestras asignaturas de seis créditos ECTS implican 150 horas de trabajo del alumno. Y solo de ellas 60 son en el aula. Entonces, habitualmente nuestros alumnos están esas 60 en el aula, idealmente los que vienen... Y luego lo que te estudien para los exámenes. Entonces, esas 150 horas en muchos casos no son reales. Y con estas eh, eh, nuevas metodologías que les eh, animan a trabajar y que, bueno, les animan y les, y les obligan eh, eh, parcialmente, es cuando realmente estamos haciendo uso de todo ese potencial de las 150 horas. Entonces, parcialmente estoy de acuerdo en lo que has dicho de que no les podemos sobrecargar, pero también tenemos que entender que en muchos casos no están sobrecargados, sino que esas 150 horas no las están haciendo realmente. Esa es mi opinión. Bueno, aquí estaría bien, perdonar. Eh, hubiera estado bien conocer también la opinión de los, de los estudiantes, porque bueno, aunque la conoceremos en otras sesiones, porque bueno, un poco cuando vas a las reuniones de coordinación ¿no? y a las reuniones y te dan, dan un poco el feedback ellos, alguna vez eh, cuando se han juntado precisamente varias asignaturas que en un mismo cuatrimestre aplican metodologías un poco diferentes o han quitado el típico examen parcial y lo han sustituido por diferentes eh, proyectos, retos y demás, muchas veces… Eh, la, el alumno lo que te dices, es, jo, es que sin todas las asignaturas nos hacen hacer esto y esto y esto y esto, no damos abasto. Bueno, que simplemente es una reflexión. Y yo hablo también un poco a la hora de organizar, estructurar académicamente la adquisición de competencias. Voy también un poco más en eso, ¿no? No solo desde el punto de vista del alumno, sino también desde el punto de vista, yo por ejemplo, cogiendo un título, pues desde el punto de vista de la ¿no? No sé si... Bueno. Desde sí. el punto de vista de la coordinación, es decir, quizá esto lo deberíamos estructurar, es decir, ¿tiene más sentido hacer aprendizaje de proyectos en los últimos cursos que en los primeros? ¿Tiene más sentido la, eh, la gamificación al principio que al final? ¿O da igual? Ese tipo de preguntas que también tienen mucho que ver con la base de las metodologías donde vosotros tenéis experiencia, creo que también nos la tenemos que plantear. Está muy bien que a nivel individual como profesores actuemos, pero quizá deberíamos ya, que hablaban eso, ¿no?, de que esta, de a lo mejor de esta jornada de innovación docente puede salir un poco que deberíamos ampliar el foco y ver cómo estructurarlo mejor a lo largo de todos los títulos, ¿no?, simplemente eso. No, yo, yo ahí... La, eh... Vale, vale. Bueno, es que era la parte, la reflexión de Jovita es una de las reflexiones más, eh, más interesantes que ha hecho, porque realmente uno de los problemas que hay cuando estamos poniendo una serie de metodologías es, es realmente el poder, eh, el no avasallar a los alumnos con, un, con demasiado trabajo y realmente lo que dice Jovita es una verdad tremenda porque a mí también me lo, han, me lo han transmitido. Yo creo que una solución es trabajar desde coordinación, quizá estableciendo calendarios que organicen las actividades y un poquito reuniones de coordinación un poquito más frecuentes. No, no hacer las reuniones de coordinación al terminar el, el cuatrimestre, donde ya no tiene solución. Yo me reúno con mis alumnos antes de, termine, antes de que termine el curso, de manera independiente, aparte de lo que haga de coordinación, para conocer un poco Problemas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un poco poner todos de nuestra parte, eh, desde coordinación, eh, intentar eh, tener esos calendarios en los que no haya sola, solapamiento de actividades eh, y, y, y, bueno, pues intentar eh, efectivamente, como tú dices, ver eh, que tampoco haya solapamiento, igual que no haya solapamiento de contenidos, que tampoco haya solapamiento de medidas de, de, de competencias y que realicemos experiencias por hacerlas simplemente por hacer una comunicación o por hacer un artículo, que se hagan bajo un sentido. Entonces, pero ahí es un trabajo un poco de todos, no solamente del profesor. Es un trabajo que tendrá que ir a, a gran escala y me parece una reflexión importante para terminar. Pues nos quedamos con ella. Eh, un minuto súper rápido y ya por fin, ¿vale? Yo lo siento, pero es que tenemos el horario programado ah, y si no ver, se es, nos va soy todo. Breve. Simplemente es eh, comentar. Que todo depende del contexto. Entonces, depende de tú en qué curso des clase, qué profesores tengas alrededor con otras asignaturas, es fácil coordinar proyectos entre varias asignaturas, con lo cual se ahorra tiempo y los alumnos aprenden mucho y además aprenden que los profesores interactuamos y otras veces es imposible. Entonces, independientemente de la coordinación, es que todo depende del contexto que tengas y eso es lo que yo quería plasmar, que muchas veces estamos muy motivados y que nos hacen muchas cosas, pero bueno, la realidad supera la afición y esa es lo que pasa. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, agradecer a, a todos lo, y a todas las ponentes que habéis participado, también las preguntas de la sala y las de Teams. Eh, ya cierro muy brevemente. Nada, simplemente nos quedamos con... Eh, los vídeos que están disponibles en el programa, el enlace a los vídeos de cada una de las sesiones para que podáis visualizarlos más adelante, ya que no nos ha dado tiempo, quedamos un poco pillados todos y todas, para que podáis verlos cuando queráis, como vienen los nombres podéis contactar con cada uno de ellos si os han quedado todavía dudas. Que esperamos que os haya gustado esto de diferente formato. Ahora después lo vais a valorar en la encuesta, pero simplemente recordad que volvemos a las tres y media, empieza la siguiente mesa, está aquí un pelín antes, porque también tenemos que preparar la siguiente sesión de comunicaciones y que valoréis la, en, en la encuesta que os vamos a poner aquí la sesión que hemos tenido y cualquier sugerencia, temas que se han abierto y todo, las recogemos para otras ocasiones. Gracias a todos y a todas y nos vemos esta tarde.